Por aquí, por aquí, te escucho, te escucho. Aquí estás. Uf. Aquí, aquí, aquí, te veo, te veo. No, la linterna, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ah, con la hostia. Alex. What the fuck? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? Uh. Uh. ¿Qué era eso? ¿Qué hueles? ¿Sí? ¿Te sigo? Ven aquí Espérate, ven Ven aquí, vale, ven aquí. Ven aquí, por favor, güey. Ven. ven aquí. Ven aquí. Ay. Ay. A ver, ¿qué es esto de aquí? Otra cinta. Otra cinta. ¿Tiene nombre? ¿La cinta tiene nombre? Me no, ha bueno, da igual. ¡Holy shit! Hmm. No le gusta la luz ¡Holy shit! ¿Aquello que es? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Dónde estás? ¡Oh, ¡Quítate está afuera de aquí! ¡Ah! ¡Vale, tú no estás! ¡Quítate está afuera de aquí! Tengo que ir para allá. Vale, ven aquí. Uh. A ver, ¿qué es esta vaina de aquí? Ah, te resulta familiar el tree. Vamos a jugar. Te resulta familiar el tree. ¿Sabes de qué, no? Efectivamente. Ay. Vale, ¿Dónde estás? Por favor, no te pierdas, por favor. ¿Dónde te has metido? Y yo. En nota. Sí, sí, voy, voy, voy, voy. Va, eh. Los peligros. Pero esta no es, ¿no? Esta no es. Esta es, esta es, pero para atrás. Ah, ahí está. Qué rayada, ¿eh? Qué rayada grande. Vale, venga, ahora. Que no, que no sabía cómo... Ir a la siguiente, por favor, vale, ¿eh? Por favor, eh. Déjate de tonterías. ¿Dónde estás? Está ahí arriba. ¿Cómo te has subido ahí arriba? Ay. Joder. Todo. Responde. Vamos para allá. Well, like go back, Bullet. Sí, vamos a volver, vamos a volver. Ven aquí. Ven aquí. Ay, mi valet. Ay, mi bala. Qué bonito, qué bonito. ¿Dónde tenía puesta la linterna? Vale, por aquí no se puede ir, ¿eh? Vámonos. Ah, vale, es que claro, es que me he metido por aquí. Aquí, aquí. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Vale, aquí está el coche. Vamos a seguir ignorando los ruidos de fondo. Mm. Digamos que son de árboles, ¿vale? Digamos que los ruidos de fondo son de árboles. ¿Vale? Son de árboles porque los árboles se mueven con el viento. ¿Sabes? Ya ya entendéis, ¿no? Vale, supuestamente están aquí, dando la vuelta a la esquina. Pero no van a estar. ¿O va a haber algo muy chungo? Ya lo estoy viendo. Por ahora no veo nada. La música se tensa. Ellis, de base. Uh, landing. ¿Dónde, dónde estás? under the tree. So am I. What? Are we talking about the same tree? White. Leafless. Uh, black vines all over. See? Oh, shit, that's the one. Well, look. This doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here. You wanted to redeem yourself? I get it. And I wanted to help. But th this is too much for you. You're not thinking straight. <sighs> Hey, don't talk to me like I'm crazy. Oh, what do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy, because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. It's you who needs me. Now I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. What the fuck? I love this, eh? Emmett. You there? Emmett. God damn it. <laughs> ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Ah. Ah. ¿Dónde va ¿Eso qué era? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Por favor! ¡Valet! Ah. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Fuera está? aquí ¡Ah! ¿Dónde está? qué de aquí ¿Qué hago? ¿Qué no hace que hacer? ¿Eh? ¿Se fue? Se fue. De verdad. De verdad. ¿Qué mensaje ahora? Ni mensaje. Moverse siempre es mejor que quedarse separado. Que no se mueven tiene un 90% de probabilidades de morir. Será mejor seguir andando. ¿Qué dice? Ah, pero, ¿Pero andando dónde? Aquí he encontrado Está, está acabando Está escarbando Tomás ¿Pero por qué le ponen nombres? A la foto, no sé Aquí había un coche antes, ¿no? Ah, aquí He dado la vuelta, ¿verdad? Ah, no, esto es otro coche it... Espera coche? Howie, it was a wreck just a ago. sí que es un poco raro ¿eh? Come on, Emmett. es que otra cosa que es que aquí ah, coño, eso es nuevo esto no lo leí yo The light. The light what the fuck, channel 3 tres, o sea, 3. al tres, la luce, la cojones hola yeah, the hell not. Me tengo llave, no tengo llave, ¿y cómo pretende que encienda los faros? ¿Qué te pasa? Ah, que la has encontrado tú. Ah, la hostia. Este perro, este perro, vamos. Este perro es increíble. Ah, esto vale... ¿Quién yo sé? Porque yo no. Otro papelito que no me voy a leer. ¿Otra persona desaparecida? Pues mira. Pues ahí lo tiene. a encender las luces? Eh? Porque no sé. A ver si me ilumina, ¿no? Y sé es lo que ocurre aquí. Que no tiene batería, me cago en todo, tío. Por este juego, no tienes nada, no tienes amigos porque te abandonan o estás en otro mundo paralelo. Ahora no tienes batería, pero qué quieres, te vas a otro cutá. Que qué haces, te crees, vamos te crees, McGiver. Ah. Eh. ¿Qué ocurre? ¿Va a explotar? Pero cierra el capó, este tío tonto. Ponen las luces y no cierra el capó. Y pues yo para qué quiero las luces, entonces. A ver, ¿esto qué es? a poner la radio. ¿Qué cojones es esto? Qué cojones. ¿Es ¿Qué estoy jugando? ¿Hay música? Por favor, música. Vale. ¿Qué cojones es esto? Pero vale, entonces le cambio este por este. Vale, ahora oh, holy shit. ¿Y se hace de día? ¿Y se hace de día? que voy por aquí mismo, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy viviendo? Abaja ¡Mensajito! Otra vez con los mensajitos Yes, llame cuando puedas. De todas formas, solo llamaba para... Oh no, sé por qué en realidad he pensado mucho en nosotros últimamente. ¿Me estás evitando o sigues por el bosque? Por favor, yes, no te estoy evitando. De todas formas, solo llamaba para... Oh, no, ¿sabes? sé por qué. En realidad he pensado mucho. Te está gustando mucho lo, los mensajes. Hey, no para de saltarme tu contestador. Que... Es que Jess, tú no sabes dónde estoy metido. No sé ni yo. Venga, Jess. Te voy a llamar. Vale. Vamos por aquí, que el perro sabe más que yo. Si fuera la vida real, yo me hubiera por ahí. Si fuera yo el personaje, yo hubiera acertado. Pero como no bueno, soy... ¿Dónde está? Aquí. Pero bueno, vale. Estaba ahogada. Hostia. Espérate. Esto es lo que yo creo que es. Vale. De ahí vengo. ¿No? Vale. No. Vale. Venga. Vámonos. Desorientado. ¿Qué, qué le pasa? ¿Qué le pasa a la música? Vale. Por favor, eh? no corras. No corras por los pasillos También puede ser porque estoy en directo Y estoy más concentrado Bueno, pues Al directo y tal ¿Qué es esto? Hostia puedo, No puedo reportarlo Que no me deja reportar Tabaco No hay que fumar, ¿eh? Fumar es malo Malo para la salud y para el alrededor y para el medio ambiente. Es que tiene muchas cosas malas fumar, eh? ¿Qué has encontrado, vale? Hostia, una pala. Qué cojones? Sangre? No, no. Emmet. Uh, no. And we were just. I, I don't understand. Emmett. Oh god. What the fuck? Honest. <laughs> <laughs> <laughs> oh God. Oh, god. You... oh, you know you deserve better than this. The killer, oh, skinned his face. Clean cuts, probably postmortem. Postmortem. Landing was tough. Joder eh, Hostia, tiene una foto Ahora vale, voy a cambiar <risas> ¿Te imaginas? ¿Cuántos canales tienes esto? Tiene tres canales Pero nada Tampoco para hacer mucho. ¿A neta no te voy a decir la rima porque porque tengo un respeto a la vida, no <risa> por la cara. Eh, Ahora dónde voy? Por aquí. Te gusta más por aquí. No, por aquí. Te gusta por aquí. Por aquí. No, por aquí no te gusta. Sí, sí, ¿O no, no. Aquí que has encontrado? Otra cinta. Hmm. Juego amigo. holy shit pero bueno vale, recordemos que en la cinta roja se puede cambiar las cosas por lo que se me deja retroceder la pala estará ahí La pala estará aquí, perfecto. Eh, Esto estaba aquí antes, a mí no me suena, eh. No sé. <risa> a mí no me suena, eh. Me está volviendo a tu loco, pelotudo. ¿Qué ha encontrado? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Cuántos perros hay? ¡Ah! Por aquí no. ¿Qué cojones? ¿Por qué hay.? No me lo diga. No me lo diga. No, vale. Uh. ¿Para dónde hay que ir? ¿Por aquí? Ay no. ¿Eso qué es? Uh, uh, uh. No quiero entrar, esta es, este es la portada, no quiero entrar, no quería entrar, no quería entrar.